Vení a hacer el examen. La resonancia Y estoy con la hermosa pata Morada. Hey guys. Ah, todo esto de tratar de planificarse mejor, ponerse al día, me hizo perder la cuenta de que pasaron los unos 700 suscriptores. Y además, este fin de semana, cumplido año haciéndolo. Llevo dos años haciendo extrogestión caminando por en la calle con la cámara dándome vergüenza y sigo sintiéndome como una master. Era como síndrome de impostor. Voy a hacerme un examen que requiere que no me eche ningún elemento en el pelo. Y me da un poco de susto porque. Me da un rastrofogio. Una resonancia. Palme en ¿Se acuerdan que.? No uno de mis exámenes favoritos. Es que hay que tener exámenes favoritos. Pero bueno, este log empezó el 8 de julio del 2015. Y ¿eh? 276 episodios después. Estamos acá. No sé cómo explicarlo, no sé cómo... si creerlo, ¿no? En verdad nunca pensé, llegar hasta acá. Y además, después de tantos, eh, tantos episodios, siempre me preguntan por qué diablos. creo que empiezo a tener una pequeña idea, sí. Recién. La verdad es que desde pequeño que soñé con hacer cosas. Y hacer cosas grandes. Estaba como un poco obsesionado del cómo la gente llega a sus ideas. Gustaba escuchar historias de escritores, actores, directores, músicos. Cómo diablos traían desde el éter eh, una idea y la llevaban a cabo. Y eso quería hacer yo. Como que me encantaban esos shows así como detrás de la música, behind the scenes y toda la buena. El documental que cambió mi vida fue Cutting Edge, The World of el filmmaking, editing, whatever. De hecho, está aquí. Cuando chico empecé a hacer estas cosas. Hice un libro, hacía animaciones stop motion. No sé por qué, pero hacía marionetas. Pero estaba haciendo cosas. Hacía muchas, muchas cosas. Pero no sé por qué las dejé de hacer. En un momento... Dejé de hacer cosas. En verdad lo último que hice fue mi disco, eh, que estaba en Spotify, eh, lo pueden ver en el, en el tundereje Pero me empezó a fascinar la idea de los videos eh, Y como que me reencontré con el hacedor de películas, que era cuando chico Hasta que conocí a Casey United y vi su vlog Y fue como, oye yo pienso igual que él, oye a mí me gustaría hacer eso Oye yo como que hacía esto en algún tiempo, ¿por qué dejé de hacerlo? Editar video se convirtió en algo mucho más divertido de hacer sí. música y empecé a hacerlo de nuevo fue bacana en fin creo que el primer año del vlog fue eh, ver de qué se trataba esto el segundo año se trató como de hacer un poco más de llevarlo no bueno, o sea, y creo que el tercer año se va a tratar de hacerlo sin pensar en hacerlo sino que hacerlo mejor ¿Verdad? No sé de qué se va a tratar. Nunca sabía de qué se va a tratar esto. Como sea, siempre van a haber reflexiones, va a haber comida, va a haber cine y todos los miércoles va a haber un... power.